Compañeras, compañeros, soy lo mejor. Oye, veis, no sé, va a seguir subiendo, pero de momento y cuando estoy grabando esto, pues es el número dos en el trending topic nacional. De todos los temas de conversación de España, el segundo es abogacía abandonada. Porque vosotros habéis hecho que la reclamación se escuche alto y claro. En la República de los Abogados, nadie es mejor que nadie. Todos somos abogados. Desde la primera al último, somos un grupo de personas radicalmente iguales. No es mucho mejor un decano que el último de sus colegiados. En el fondo, cada uno es el mejor en un aspecto pequeño y concreto. Por eso, prescindir de cualquiera de los abogados o de las abogadas en la defensa de la abogacía, es un lujo que nadie se puede permitir o que, un, o que un grupo, un colectivo como el nuestro, no se puede permitir bajo ningún concepto. Hoy lo habéis hecho y podéis hacerlo todas las veces que queráis, porque podéis y porque sabéis. Y estoy absolutamente convencido de que si la confianza de quienes dicen representarnos o quienes nos representan estuviese en vosotros, y permitiese que vosotros demostraseis de lo que sois capaces sin duda esta profesión no le iría como le va muchísimas gracias compañeros sois lo mejor de esta profesión muchísimas gracias compañeras sois igualmente lo mejor de esta profesión hoy es dentro de lo que cabe una noche feliz cuidaos todos mucho Cuidaos de los vuestros y nos vemos en la batalla. Un abrazo enorme, compañeros.